Esta música que escuchamos ahora eh, viene con este video. Este video viene de una película que se llama El Árbol de la Vida, de Terrence Malik. Terrence Malik toma una canción que escribe el músico polaco Siviniu Prisner. para su amigo fallecido, Krzysztof Kielowski, director de obras como la Trilogía de los Colores, una de sus obras más famosas, que es una trilogía de los tres colores de la bandera francesa. Y Decálogo, que quizá es su mayor obra, hecha para televisión polaca. Es una obra que se dedica a un amigo perdido, una obra musical de un nivel excepcional y que vale la pena escuchar, sobre todo en estos momentos en los que quizás habremos vertido bastante. Esto que yo acabo de hacer es un protocolo de inicio. Y tiene una forma, tiene una estructura eh, y de alguna forma... Es similar al que utilizo cuando inicio mis eventos como cineclubs, como cineforos, como espacios de discusión cinematográfica. Sin embargo, hoy vamos a hablar de otro tipo de protocolo, que es el protocolo en redes sociales. Aquí veo como, como grande, ¿no? Se como grande todo. Estoy yo acá pequeñito. Es importante tener en cuenta una cosa, y es que crear un protocolo de redes sociales es un aspecto lastimosamente muy descuidado en la estrategia empresarial, y de trabajadores independientes. Las razones del descuido son inmensas. Generalmente es por desconocimiento, pero, y otras veces es porque no entendemos la importancia que tiene una presencia consistente en redes sociales. Pero nos podemos preguntar, terminar preguntando, al final, ¿qué significa una presencia consistente? Yo les digo lo siguiente. Hablemos a nivel personal. Muchas veces nosotros tenemos un Facebook, tenemos un Twitter, tenemos un Instagram, tenemos un TikTok. En fin, tenemos varias redes sociales en las que nos comunicamos. Nosotros a nivel personal, en cada red tenemos gente diferente y por lo tanto utilizamos un lenguaje diferente para comunicarnos con nuestro público. Sin embargo, es importante cuando planteamos un protocolo de redes sociales comprender la importancia de que nuestra voz se sienta coherente, se sienta cercana y que podamos crear no un montón de estructuras independientes y de formas independientes de comunicarnos sino que creemos en nuestra estrategia digital un espacio en el cual todas las redes sociales con las que trabajemos vienen funcionando bien juntas dime disculpo vamos a ver ah, bueno, ahí la te quedó más bonita y vamos a hacer una acá la te de TikTok falta L de LinkedIn pero las redes sociales terminan trabajando en conjunto con una presencia consistente en ellas. Algo que es importante tener en cuenta, tener en cuenta y es que, es que independientemente del sector en el que estemos trabajando, si tenemos una empresa o formamos parte de ella, si tenemos un proyecto o trabajamos por, por cuenta propia, necesitaremos un protocolo en redes sociales. Especialmente si utilizamos estas redes como un canal de comunicación o promoción. Y esto también es importante cuando queremos crear una marca personal. ¿Se acuerdan del tema de marca personal, muchachos? Es un tema que trabajamos el semestre pasado y que hoy vuelve de alguna forma al sonido. ¿Por qué? Porque crear una marca personal coherente corresponde también, y es importante tener en cuenta esto, se corresponde también con un buen manejo de un protocolo de comunicación en redes sociales. Podemos hacer el mejor perfil del mundo con la mejor información. Pero probablemente, si somos groseros, no somos cercanos, utilizamos o nos comunicamos de una forma que no es la adecuada, terminaremos espantando y alejando a nuestro público. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Aquí tenemos más o menos una introducción general a la importancia que puede tener el protocolo de redes sociales. La pregunta mía ahora es, bueno, conocemos la importancia, pero ¿qué es el protocolo de redes sociales? Eso lo veremos más adelante. Sin embargo, para responderlo, me gustaría contar con ustedes, que podamos dar una definición conjunta. Entonces, en la siguiente diapositiva, creo que es por acá, o por acá, por acá, no sé. En la siguiente diapositiva vamos a definir juntos, vamos a dar nuestras definiciones de lo que creemos que es un protocolo de redes sociales.